¡Viva yeah. Dios a cada uno de ustedes Dios bendice a cada uno de los hermanos que nos están viendo por un dispositivo Vamos a dar inicio con nuestro servicio el día de hoy domingo Sean todos bienvenidos a la casa de Dios Y quiero que me acompañen abriendo sus Biblias En el libro de Salmos, capítulo 28, versículo 7 Salmos, capítulo 28, versículo 7 y antes de dar la lectura yo te quiero preguntar algo mi hermano, ¿cómo vienes el día de, de hoy? ¿Cómo vienes delante de la presencia de Dios? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos diferentes pruebas, pero el día de hoy ¿cuál es tu actitud delante de la presencia de Dios? Te digo esto porque Dios está con nosotros, Dios está aquí, Él escucha, Él ve, Él siente, Él sabe todo. Y Él ahorita está en este lugar. Amén. Y dice así la palabra de Dios. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría. Y con cánticos le daré gracias. En esta mañana, que venimos? A adorar, a alabar, a cantarle a Dios. Olvídate ahorita de que tenemos problemas, de que ya no nos alcanza, que nos falta la renta. Todos tenemos diferentes pruebas. Pero en esta mañana no venimos a quejarnos con Dios. Venimos a darle la honra y la gloria a Dios. Haz lo que te digo y Dios va a hacer cambios en ti. No vengas a quejarte, no vengas de pedinche. Dios, dame y dame. No, Dios no es el de la varita mágica que te va a complacer lo que tú quieras. Dios en su misericordia no lo da. Pero nosotros venimos en este día a honrar y a glorificar el nombre de Dios. Amén sean bienvenidos hermanos, Dios los bendice gracias a Dios cuantos el día de hoy vienen agradecidos con Vamos a cantar con gozo, con libertad y vamos a hacerlo conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan? En Él confío, en mi corazón dice: Amén. Vienes confiado, vienes agradecido, da la frena de palmas. Él está aquí, Dios está con nosotros. ¡Vamos! ¡Gózate! Oh, moradora, misión alaba de Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh, moradora, misión alaba de Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y montes de los animados de la fe. Grande es tu tus Y al estar en tu presencia, ganamos, o sobras de la fe. poderoso de Israel su voz se oirá detener. lo poderoso de Israel y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón como el que va por la fronada cuando te de Jehová, celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel poderoso de tu se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de caer Y los ojos de Pero los cielos se y los de de Los oídos de los ojos se el cojo se la Y la lengua de los juntos, Porque es el poderoso de base. El poderoso de caer Tu voz se oirá, nadie detendrá Poderoso del muchas la la la la la la la la la la la la la la la de la la la la de hay muchas, de tarde, veo, veo hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte de hombre ama. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo no haré así. Saco mi vida, regalo mi manto, que de corona y de espidora. Si ¿Va? va y se acaba el pequeño, puto solel. Mí, remolimiento, remolimiento, Señor me a te Remolimiento, remolimiento, Señor me por causa de te Remolimiento, remolimiento, Señor me a te Remolimiento, remolimiento, Señor me por causa de te de Jehová los vi por causa de Jehová Dios es bueno, amén apláudate fuerte Dios está aquí nos gozamos y nos alegramos. Y damos gracias a Dios Ayer pasamos un tiempo hermoso Yo no podía dormir de tanto que comí Es que si el pastor no come de lo que hacen los hermanos Hay un poco de problemas Amén Comé de tres postres iguales de distintas familias ¿Si ¿Sí está conmigo? Y nos gozamos, ¿sabe? Tuvimos un tiempo hermoso Fue muy rico el pozole voló verdad rápido hasta para llevar y damos gracias a Dios por todas las familias que se integran a participar algunas no pudieron esta vez pero damos un aplauso al Señor por lo que Dios ha hecho hay algo hermoso que Dios está preparando nos gozamos y nos alegramos en Jesús amén aleluya Alza tus ojos y mira, la cosecha he está lista El triunfo ha llegado, la mies está madura Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Aleluya. Gracias Jesús Alza tus ojos su vida La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura Espúrsete y sé valiente Levántate y predica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 como las aguas mar hay una iglesia en Zapata Vela que se levanta para predicar Amén. ¿cuántos lo creen? hay una iglesia esforzada que está llevando la palabra que está llevando la palabra a donde se necesita esa iglesia se llama Zapata Vela, ¿cuántos lo creen? Dile al Espíritu Santo aquí estoy, avívame con tu Espíritu Santo ¡Oh! Viva Mé, viva tu viva Mé, tu Mé, viva Mé, viva Mé, viva me, viva Mé, tu Mé, viva Mé, viva la tierra de su gloria se cubrirá, como los ojos cubren la mar y será, que la tierra de su gloria se cubrirá, como los ojos cubren la mar. a Cristo Amén Gracias a Jesús Amén Dios es bueno Amén Grande es el nombre de Jesús Cuando los cielos se abren a tu vida dice la palabra de Dios abriré, abriré mi buen tesoro el cielo cuando el cielo se abre, eh, podemos escuchar la voz del Padre diciéndonos: Este es mi hijo amado. Amén. Cuando el cielo se abre, Dios habla con sus hijos, Dios provee. La Biblia dice en 4.19 de Filipenses: De acuerdo a su misericordia, a sus bendiciones, nos ha bendecido. Cuando el cielo se abre, la provisión de Dios llega al corazón de las familias amén, Dios es bueno denle un aplauso al Señor Él suple todo, Él suple todas las cosas lo que te falta viene del cielo hermano deja de buscarlo en la tierra lo que te falta viene del cielo vamos aleluya sé que vendrá los cielos romperás tu espíritu caerá sobre mi ser los muertos vivirán los enfermos sanarán su reino se establecerá con un encuentro contigo yo no más seré igual Despierta mi espíritu Despierta mi corazón Con tu amor ¡Vamos! Rompe el cielo con tu voz Sacude hoy mi corazón Derrama tu tu espíritu ven a mí beso ti yo sé que vendrá el cielo romperá su su reino se establecerá con un encuentro contigo jamás seré igual despierta mi espíritu despierta mi corazón por tu amor romperé. Oh, oh, oh. Sacude hoy mi corazón, derrama. Vamos. He visto tu gloria, he visto tu poder, me conformaré, yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino. He visto tu gloria, he visto tu poder. Me conformaré. Yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino, hasta ver tu reino, hasta ver tu reino. Rompe el cielo con tu poder. Derrama tu espíritu, ven aquí, rompe el cielo con tu fogo, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu. Aleluya Gracias a Dios ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Hay un canto hermoso que se llama Abba Padre Vamos a cantar este canto Y después vamos a cantar un canto más Prepare sus ofrendas Usted trajo una ofrenda al Señor Las ofrendas son voluntarias Y se entregan siempre con un corazón agradecido Dios está en medio de nosotros ¿Cuántos lo creen? Gloria a Cristo. Amén. Puedes levantar tus manos a Jesús. Nos rendimos a ti, Jesús. Aleluya Tú eres nuestra porción Señor Aleluya a cantar con más fuerza con todo nuestro corazón vamos todo poderoso para mí, eres tú Jesús calmas la tormenta y cubres con tu Eres paz en medio de la tempestad Eres luz en medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Vamos un poco más Nos acercamos a ti Eres mi fuerza en la debilidad Eres mi luz en medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Vamos nos acercamos a ti, a Padre. Vamos Iglesia. Señor, cámbianos nos acercamos a tu presencia Dios Señor, transformanos ilumínanos Padre tú eres ese Dios mi fuerza está en ti vamos, levanta tu voz dile a papá. Padre eres tú Señor no a nosotros oh Dios Salmo 115 1 no a nosotros sino a ti Dios por tu misericordia y por tu verdad por tu misericordia y por tu verdad en ti una vez más vamos Abba. vamos iglesia levanta tu voz Reconoce que Él es Dios Él te hizo Eres nueva criatura Las viejas cosas Quedaron atrás Lo viejo Ese odre viejo Fue destruido Y Dios deposita ese vino Dios deposita ese aceite Sobre tu vida vamos Levanta tu voz y clama A ese Padre Levanta tu voz a ese Padre Dile, Señor, aquí estoy. Hazme una nueva criatura. Aba, aba, Amamos Jesús, tu palabra nos dice Señor, te hará entender. Salmos 32:8. Te hará entender. Gloria a Dios. Salmos 32:8. Dios es bueno. Te hará entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Cuantos al comprender lo maravilloso que es Dios, amén, son iluminados para caminar en, en la gracia de Dios. Solo Dios nos hace entender lo que es de él y lo que le pertenece a él. Entregas una ofrenda con tu corazón, levántala, Señor. Hemos entendido que te damos porque eres Dios. Tú eres Dios. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gloria y reconocimiento en el nombre de Jesús. Levanta tu voz y dale una ofrenda de palmas a Jesús. Gloria a Cristo. Me imagino, levanta tus manos, lo que será caminar junto a ti, solo me imagino, solo me imagino. Una vez más, día conmigo, solo me imagino Solo me imagino Lo que será Caminar De pie ante tu gloria, de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino lo que será caminar junto a ti Señor. que será ver tu rostro tal cual es solo me imagino solo me imagino vamos solo me imagino tu oh, gloria vamos rodeado de tu gloria Sentirá mi corazón Pensaré en tu presencia porque tú me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Cantaré aleluya O sin el me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria, Jesús Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Danzaré o inquietud me quedaré, o de pie en tu gloria, o de rodillas yo caeré. Vamos, solo me imagino, solo me imagino rodeado, rodeado, de tu presencia, rodeado de tu gloria y sentirá mi corazón. Hermanos, a jesús él está aquí él está en medio de nosotros él está buscando corazones que le adoren vidas que le alaben levanta tu voz hermano y dile señor aquí estoy ante tu majestad ante lo glorioso de tu presencia me rindo me postro aquí como dice el canto postrado ante ti señor yo me postro ante ti Señor Vamos, levanta tus manos Y dile a Jesús Aquí estoy Aquí estoy Jesús Aleluya Gloria a Jesús Solo me imagino Ese día vendrá Y me encuentro yo Frente a frente a Dios me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad por la eternidad solo me imagino una vez más dile solo me imagino solo me imagino rodeado vamos levanta tu voz Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia porque tú me quedaré Danzaré en tu gloria O de rodillas yo caeré Danzaré, aleluya o sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad, Soy me imagino, son me imagino, amén. Señor, gracias, oramos por los enfermos. Oramos con autoridad y con poder, creyendo que tu palabra sana y, y cura los cuerpos Dios, en el nombre de Jesús, así lo creemos Padre, porque escrito está, por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor gracias, muchas gracias te damos Cristo, gracias te damos, la gloria y el poder son tuyos, en el nombre de Jesús, gracias, en el nombre de Jesús Jesús la gloria y la alabanza son tuyas en el nombre de Jesús amén. amén dale un abrazo a tu hermano abraza a tu hermano Dios es bueno amén Dios está aquí amén gloria a Dios gracias a dios tuvimos la la quermés tome su lugar y fue una bendición hoy entregaba yo un reporte a todos los colaboradores de todo lo que dios nos ha permitido eh, pues, procurar amén y todas las actividades que hemos tenido la venta de del bazar, dos desayunos, no fueron cuatro, dos desayunos de mujeres de fe y un poquito los productos que se han sorteado. Todo suma una cantidad de más de 24 mil pesos. Todo eso sirve para el evento y cómo las hermanas van a trasladarse. Amén. Usted es parte importante, porque usted compra algo, usted trabaja, usted sirve. Solo puedo decir, gracias Dios. Amén. Cuando tú trabajas Dios se encarga de lo demás Dios es bueno, amén Gracias a Dios Porque estamos aquí El día viernes, amén Los varones nos vamos a Jico, a Veracruz De madrugada nos vamos a ir Como a la una de la mañana vamos a salir de aquí Y vamos a una actividad, vamos a un congreso No es propiamente de varones es un congreso y fui invitado a compartir Invité a algunos hermanos que tienen el deseo de avanzar Y nos vamos viernes, sábado y domingo Amén 24, 25 y 26 Amén Así es que no estaré en la reunión de jóvenes Ni en la reunión del domingo Pero sabemos que hay una iglesia entendida, amén no se ausente de los servicios martes y jueves y sí estaremos aquí, si Dios nos da vida y vamos en el nombre de Jesús, amén solo es ese aviso y decirle que pues ayer, ayer quedó un poco de, de comida y las hermanas eh, terminaron que se hiciera el talento de hoy con lo que quedó entonces habrá talento eh, ahí en el en la parte de final, consuma, terminando esta reunión, con los talentos eh, hacemos algunas cosas. El libro de Hechos 2.42 dice que la iglesia primitiva compartían cuatro cosas. Amén. Si lo pueden poner y bájale un poquito. La iglesia primitiva compartía un sentir. La Biblia dice que... había eh, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era parte de la iglesia primitiva. Y eso no debe de perderse, ¿sabes? Fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y cuando compartimos un tiempo de talento y podemos compartir un tiempo de oración juntos, estamos cumpliendo con la doctrina que Jesús enseñó a los apóstoles. Amén si ¿Sí está conmigo entonces hay talento al final y hoy quisiera eh, dar la bienvenida o es una una petición de oración gloria a dios vamos a orar por eh, eric Daniel Espinosa, Señor, que tu, Señor, le des paz a su corazón. Que tomes el control en su vida, Señor. Bendecimos a esta necesidad y te damos gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Vengan los niños. Venga, los pequeños. Los papás de joyitas, por favor. Los papás de joyitas, suban a los pequeños, ¿sí? Me piden esa parte. Los que están en joyitas. Pueden subir con sus niños. Y la clase es hasta 12 años. Si tú ya tienes 13 años te quedas abajo no subas por favor vamos a orar padre en el nombre de jesús oramos por todos y cada uno de los pequeños que suben a clase señor por sus maestras por sus corazones por sus vidas en el nombre de jesús amén y amén gracias a dios amén dios es bueno quiero exponer la palabra y, y quiero hacerlo eh, con el temor del Señor y Dios Dios nos guarde, nos ayude la vida cristiana como la vida secular este teléfono es de alguien La vida cristiana como la vida secular tiene momentos de decisiones. Todos y cada uno de nosotros fuimos llamados continuamente a decidir cosas. Amén. ¿Cuántos están casados? A ver, levante su mano. No la baje. Aguántese. ¿Quién decidió por ti? O sea, tú decidiste, diga conmigo, tú te aguantas. Porque el matrimonio es, es algo hermoso, pero el matrimonio tiene muchas cosas. Amén. Y si tú decidiste, pues decidiste bien, porque Dios puso ese sentir en ti. Amén. Y Dios nos ha, nos ha dado una palabra eh, el día jueves, y yo hablé de tres puntos importantes. No sé si alguien recuerda los puntos que hablé. El primer punto fue amar a Dios y caminar con Él, como Enoch, como Noé dice la Biblia. Noé caminó con Dios, siendo obediente. Entonces ese punto es fundamental. El amor hacia Dios nos permite tomarnos de su mano. Dios no se debe de adecuar a nosotros. Tú te debes de adecuar a Dios. Amén. Dios no te llamó porque no tengas la capacidad. Dios te escogió porque tienes algo que ofrecerle a Dios. A ver, ¿cuántos le ofrecieron al mundo algo? ¿Y cómo se lo ofreciste? Con todas tus fuerzas, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, éramos... En el mundo nadie nos detenía. Pero cuando vemos el punto 2 aprendimos a guardar su palabra, las cosas fueron diferentes. Dios nos permitió conocerle. Y ahora, eh, te quiero hablar de algo hermoso porque el, verso, el, el, el punto número 3 que yo toqué el jueves fue vive en bendición. Vivir en bendición es algo que todos deberíamos estar experimentando hoy. La Biblia dice que la bendición del Señor no añade, ¿qué? Tristeza. Entonces, es bien importante que tú tomes esta palabra. Porque la bendición de Dios siempre te va a añadir cosas productivas, buenas. Y te quiero hablar de ese punto y voy a tocar un punto más. Si puedo tocar dos puntos más, lo vamos a hacer. Dios nos ha colocado en esta tierra para hacer luz. Amén. Aquella luz, dice, que vino al mundo, alumbró a todo hombre. ¿Quiénes son esos alumbrados? Por la palabra de Dios. La luz de Jesús nos alumbró. Y sabes, Dios te colocó para hacer bendición. No tardes en llevar a cabo estos principios. Por eso quiero poner el, el versículo que leí el jueves. El último versículo fue de Deuteronomio 30, 17, 19. Verso 19, perdón, solo voy a leer el 19, porque es una palabra hermosa la que, la que pone eh, el Señor en Moisés para el pueblo. Y dice la palabra de Dios: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, para que vivas tú y tu descendencia. O sea, ahí Dios pone a través de Moisés un fundamento de, de poder elegir lo mejor, ¿sabes? No dice o la muerte para que no, no, no. Solo dice que podamos elegir la vida. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Tú decides, hermano. Tú decides, mujer. O vives en bendición, y te levantas para la gloria de Dios O vives en derrota siguiendo tus propias ideas Tus propias decisiones Y, y tus propias eh, situaciones que, que vienen al corazón ¿Quieres vivir en bendición? ¿O quieres vivir presionado por, el, por, por los estragos de la desobediencia? ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Entonces yo te voy a dar un punto importante para que tú puedas eh, vivir en bendición. Si usted lee el libro de, de Génesis, Abraham, si podemos ir al capítulo 12, y, y cómo le dice Dios, sal, y él dice que obedece y sale, 12 de de Génesis, es una palabra hermosa porque le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y vamos a ver el verso 2, y te mostraré una tierra hermosa, le dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré. ¿Y qué le dice? Engrandecer tu, engrandeceré tu nombre, y serás qué? Y serás bendición. O sea, ese fue el deseo de Dios para, para Abraham. Pero Abraham no, no, no dice en la Escritura nada más que salió y que obedeció. Amén. Dice bien el verso 3 y el 4. Dice la Biblia: Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldijeré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y conmigo, las familias son benditas en mí. O sea, tú tienes esa bendición, de hermano, para compartirla, para darla. Tú tienes esa bendición, para compartirla, para darla. Ahora, ya estando con, con, con nuestros hermanos de la alabanza, nos poníamos de acuerdo de cómo podemos hacer para los boletos que le hablé. ¿Ya compramos cuántos? Diez boletos entre los del grupo de la O sea, ya rápido sumamos y quedamos que si eso queda entre el grupo, nadie se lo va a quedar, sino se va a después volver a reactivar para el propio grupo. Tienes que ser bendición hermano. Ya ha sido muchos años que solo Dios get me, get me dame, dame, dame, dame. dame, dame. Tienes que aprender a dar, tienes que ser bendición donde quiera que te pares, tienes que dejar un, un, un, un legado hermano en tu vida espiritual, que la gente te recuerde por ser bendición. Y ya sabes si tú quieres vivir en bendición, te voy a dar un punto, fíjate bien, perdona, perdona y ama lo que haces, amén, ama lo que haces. si estás conmigo perdona y ama lo que haces cuántas cosas nos detienen no son un lastre, un costal de, de, de problemas nos tienen en la lona sin avanzar me acuerdo mucho mi pastor decía si usted entra y sus problemas y se viene al altar eso es bueno verdad y usted los deja en la mano del Señor pero al salir usted y ya va a casa libre, porque Dios le dice, Ay, no, se me olvidaron mis problemas, ábrame la puerta, pastor, porque tengo que cargar con ellos Usted no ha entendido la palabra. No puedes salir de este lugar como tú ya hoy. Tiene que haber una semilla, tiene que haber una palabra, tiene que haber un consejo de Dios, tiene que haber algo que te active en tu espíritu, hermano, para que tú perdones y para que tú ames las cosas que estás haciendo yo no sé qué haces fuera de aquí, si eres un buen estudiante, si eres el mejor empleado o eres el que llega tarde, pero tienes que amar lo que haces. Amén. Algo que debe caracterizar tu vida debe ser eso, el amor con que haces las cosas. Cuando Pablo le habla a los filipenses eh, y les dice a los de Colosa, perdón, a los de Colosenses, en el capítulo eh, 3, en el verso 23, Pablo les dice, hagan las cosas con amor háganlo con amor porque cuando tú haces las cosas con amor hay una retribución de lo alto hermano cuando tú le dices a Dios esto es para ti Señor esto, esto te lo doy a ti Señor es mi ofrenda de hoy Amén. Dios se place contigo, Dios se goza contigo desde el verso 16 me encanta porque dice que toda la palabra debe abundar en nosotros todo todo lo que Dios nos habla debe de ser algo que nos caracterice. Amén. La palabra de Cristo. Si la palabra no está rigiendo tu vida, hermano, si solamente estás pensando que, que, que la palabra es para solo algunos, no, estás en el lugar equivocado. La palabra de Cristo more abundantemente en ti. Enseñándonos y exhortándonos, dice, unos a otros en sabiduría. Fíjate bien el verso, el verso 17, nos dice lo mismo que el 23. Dice, y todo lo que hacéis, sea en el nombre de palabra o de hecho, dice, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Dando gracias a Dios. Al Padre por medio de Él. Yo le daba gracias a Dios ayer con, con el pastor de Oaxaca, de allá de Putla. Porque me mandó una, una foto y dice, el gobierno, fíjate bien, eh allá son usos y costumbres ¿te acuerdas? o sea tú no puedes entrar a, a un pueblo a un lugar, a una comunidad solo porque ya llegué les extendió un permiso con el sello como con cinco sellos dice y todos están expectantes de lo que va a haber yo, yo, a mí es lo que me motiva a seguir amén no las cosas que dicen, que hacemos, mi esposa y yo, no esas cosas a mí no me interesan. A mí me interesa predicar la palabra de Dios. Y como me decía el pastor, me están dando este documento donde tenemos el permiso de los que rigen el pueblo de usos y costumbres para que vengan a hacer el evento de fútbol con los niños. Dice, si vamos a invitar a todos los de la escuela, son como 50 niños y 10 comunidades. Y ayer una persona me decía, ¿En qué puedo ayudar? Dios está empezando a proveer. Dice, ¿puedo dar 100 playeras? Le digo, 200 si quieres. Dios hace que todo sea posible cuando tú haces las cosas a Dios. Yo le decía al pastor, vamos a dar gracias pastor. Pareciera como que, que, que ya llegamos, no, no, no. Para entrar hay que tener un permiso, para hablar la palabra de Dios, para hacer una actividad, porque son usos y costumbres. Entonces, la Biblia nos dice que eh, Esaú aborreció a Jacob. Si tú estás hoy, hermano, con algo en tu corazón, yo te invito a que tú perdones a que tú ames, a que tú las cosas que estás haciendo las hagas con un corazón limpio. Fíjate bien, Génesis 27, usted conoce la historia de Saúl y Jacob y cómo vemos a una mujer ahí que aparece y cómo a un padre que quiere bendecir a un hijo. La historia no se la voy a, a, a, a contar completa, pero me quiero enfocar en algo que la Biblia dice en el verso 41 de Génesis 27, dice, y aborreció Esaú a Jacob. Por la bendición con que su padre lo había, ¿qué? Bendecido. Lo aborreció. Lo aborreció. ¿Y dijo en dónde? En su corazón. ¿Llegarán los días de luto? O sea, aborreció a su hermano por la bendición que había recibido y dijo, ya llegará el tiempo en que mi padre se vaya. Cómo estaba su corazón, cómo estaba su actitud, incorrecta. Amén. Cuando Esaú pierde, fíjate bien, la bendición tan valiosa que tenía, se enojó, se enojó tanto que deseaba matar a su hermano. Lea el capítulo 27 desde el principio. Vemos a una madre que no supo vertir sobre los hijos hubo como preferencia, ¿no? hubo como, como algo que no, no, no, no fue correcto y, y, y eso generó una situación entre los hijos. Se enojó tanto Esaú que su deseo era matar a su propio hermano. Lo aborreció, dice el versículo, por la bendición, aunque su padre lo había bendecido. Amén Ama Perdona Hace unos días alguien me decía Por un pedazo de 100 metros cuadrados Yo no me voy a pelear y Yo le decía wow qué chido Porque tu casa, tu morada está en los cielos Amén Cuando Esaú perdió la valiosa bendición se enojó Pero porque su corazón no estaba conectado con Dios. La ira, diga conmigo la ira, la ira. No ciega. Te deja ciego. O sea, no te deja ver. Te nubla, ¿sabes? Y te pierdes de ver los, los, los beneficios que son tan valiosos que Dios tiene para ti. Amén. Fíjate bien. Pasan los años... No sé cuánto cobra un abogado por, por, por litigar un, un asunto así de, de tierra entre, entre familia, donde no se ponen de acuerdo. No sé cuánto cobra, pero debe ser un, un cambiecito, ¿no? Y si pasan tres, cuatro, cinco, te dicen, no, oh, esto va para largo, ¿cuánto inviertes tú en un abogado? Y después terminas por un pedazo de tierra y ya estás a punto de morir. O sea, Alguien me dijo una vez también, porque he platicado con muchas personas de este lugar y muchos están en ese conflicto, no te pelees por un pedazo de tierra. Y yo creo que si hubiera invertido en una renta y me hubiera llevado a mi familia a vivir dignamente, en esos 8 o 10 años, mis hijos hubieran crecido mejor conmigo y con mi esposa. Porque invertí mucho y no llegué a ningún lado. No sé si está entendiendo la parte que le estoy hablando. No se pelee, no que su corazón no se contamine por cosas que no tienen sentido. Amén. ¿Usted quiere vivir bien? Póngase a trabajar. Jálese a su familia, sea si esforzado y tenga un lugar donde usted va a estar ahí tranquilo. Amén. ¿A José qué le pasó? Lo aborrecieron sus hermanos. ¿se acuerda la historia ahí en Génesis? vamos a ver un poco de José fíjate bien en Génesis 37 del 1 al 4 la Biblia nos dice habitó Jacob en tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos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 lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo se sentiría José y cómo estaría su, su, su, su vida en ese momento si sus hermanos lo, lo, lo aborrecían? Las túnicas se usaban para distintas cosas y había dos tipos de túnicas, unas llegaban a las rodillas y otras llegaban hasta los tobillos. Las que llegaban a los tobillos tenían una función muy importante, porque luego estaban caminando o trabajando y la túnica se la eh, quitaban y la envolvían y hacían como una almohada para recostar la cabeza. O sea, la túnica tenía un, un uso importante. Para los hermanos de José, el que su padre le haya hecho una túnica o le haya dado una túnica fue motivo de enojo. La túnica se usaba también para las inclemencias del tiempo. Si sí, si sí, había mucho sol, se tapaban el cuerpo completo y más si era hasta el tobillo, la túnica se usaba para cargar cosas. No sé si el martes o el jueves ustedes se pusieron algo así como que acá y cargaron a la bebé. ¿Uno de ustedes dos fue? Y me, porque la túnica se utilizaba también si llevabas algunos productos o comida o cosas personales Con la túnica las envolvías y te las llevabas como un costal ¿sí me está entendiendo? La túnica tenía un beneficio para las personas Representaba mucho en la cultura Y la túnica le fue entregada a José Amén Se sentaban como ella también Ahora también se dejaba como una garantía, como tenía un valor, se dejaba como una garantía por el préstamo de algo. Entonces había un beneficio. ¿Sí está conmigo? Lo de José fue así. Y este regalo causó envidia en el corazón de los hijos. Hay cosas que han sido parte de nuestro pasado y que no hemos podido borrar o no hemos podido quitar o no hemos podido sanar, si tú vives por ejemplo hoy, una vida como la que te voy a decir, fíjate bien para que pongas atención, tú estás aquí levantando tus manos, tú dices Abba Padre y gloria a Dios, y hermano Dios le bendiga, pero llegas a tu casa y no le hablas a tu primo, a tu tío, tú no estás viviendo el Evangelio de Dios, tú necesitas amar a tu prójimo, tú necesitas Perdonar y amar las cosas que estás haciendo con integridad. Sus hermanos le aborrecieron. Y usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Sí sabe dónde lo llevaron? Lo llevaron a un lugar. Lo vendieron como un esclavo. Lo metieron en un pozo, en una cisterna. Lo aborrecieron. Y sabes, si tú hoy tienes un conflicto con alguien... Tú necesitas hoy ese cambio Necesitas urgentemente un cambio Tú decides si quieres seguir viviendo así Aborreciendo a la gente, a los que te hicieron daño O quieres un cambio Esa es tu decisión No meta al pastor, no meta al hermano No, es que ahí no me enseña, no Es tu corazón ¿Qué dijo Jesús? Amense qué. Y perdónense unos a otros. Santiago dice, y expongan sus ofensas también unos a otros, para que sean ¿qué? sanados. ¿Amén? Hay mucho silencio, arregla cuentas en casa, con tus tíos, con tus primos. sí. Todo lo que Dios te da, todo lo que Dios nos enseña jamás nos va a dañar. Fíjate bien, Proverbios 10.22 nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y yo hace un momento le decía, y no añade tristeza con ella. O sea, todo lo que Dios da, todo lo que Dios nos da, nos infunde, nos, nos comparte, es bueno. Eso enriquece nuestras vidas o sea no estamos hablando de, de, de cuestiones materiales estamos hablando de cuestiones espirituales ben, la bendición que José tuvo al, al ser vendido y al ser después llevado a la casa de Potifar y después de haber sido eh, calumniado y después ir a la cárcel la bendición que estaba con él fue la que le añadió siempre ese gozo no tristeza dice la palabra amén Por eso la, la, la Biblia nos refiere ahí en el libro de Abdías, en el verso 10, fíjese bien, Abdías 10, Abdías 10, versículo número, eh, Abdías, perdón, versículo número 10, porque Abdías no tiene más que un capítulo, por eso digo versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob, dice, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de quién? De Jacob. Esaú quería matar a su hermano y dice la palabra en este versículo, por esa injuria te cubrirá vergüenza. No podemos vivir como hijos de Dios deseándole el mal a las personas. No podemos cruzar las puertas de un lugar levantando nuestras manos y saliendo a nuestros hogares y diciendo que se muera, que se vaya. No, no podemos vivir así, hermanos. Tenemos que perdonar y amar las cosas que estamos haciendo. Los israelitas descendían de Jacob. Los sedomitas descendían de Saúl. Los israelitas de Jacob ahí se cumple la promesa, los Edomitas de Saúl, y en vez de ayudar a Israel y a Judá, cuando lo necesitaban, Edom permitió que fueran destruidos, fíjate bien, la Biblia nos dice ahí en Génesis 12, que aquel que maldijera al pueblo de Dios, será maldito, amén. si sí lo, sí lo leímos verdad, pero aquel que le bendijere, será bendecido, entonces los Edomitas, en vez de ayudarles, los entregaban y los destruían, Edom se construyó, en, en, se, se constituyó perdón en un enemigo y después sería destruido cualquiera que contribuya y ayude fíjese bien cualquiera que no contribuya perdón y no ayude al pueblo de Dios es enemigo de Dios cualquiera Cualquiera que no ayude y contribuya, se convierte en un enemigo de Dios. Usted tiene que bendecir las congregaciones, los lugares, amén, a los pastores, a los miembros. No, es que aquella iglesia, y fíjate que no vivas así, son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios. Usted no ayuda a contribuir con el pueblo de Dios en tiempos de necesidad. Usted no está amando ni a Dios ni a su prójimo, ni su obra. Amén. Pecamos contra Dios, dice la Biblia. Nuestras palabras fueron violentas. No, ¿yo por qué? No, pues, ¿por qué a mí? No, ¿por qué de miércoles a...? No contribuyes. Ten cuidado. Y más tus palabras cuando son así. Fíjate bien, como dice la Biblia en Malaquías 3, verso 3. Esto le va a impactar porque nuestras palabras, dice, han sido violentas. Han sido violentas. Dice Jehová, dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Y fíjate cómo le responde. El versículo 14, dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Ja. Ay, pues cómo... Ay, pues eso ahí el sol, no, no es por demás, mi hermano, no es por demás, hermanita. Por demás es servir a Dios. Y fíjate bien, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos. Diga conmigo, enfoque, dígalo egoísta. El enfoque cuando es así siempre va a traer una respuesta negativa a las cosas, siempre. Siempre. Que por qué esto, que por qué aquello, que por qué tan tarde, que por qué tan temprano y pasa mucho, ¿eh? Yo sé que aquí no. Si el pastor predica una hora, ya me aburrió. Si predica 20 minutos, no estudió. Que si empieza muy temprano, nos quiere tener aquí. Que si empieza bien tarde porque no hay que actividad, es un flojo y no convoca a la iglesia. Que si el pastor nos invita a venir todos con la misma playera, no, pues porque tengo que gastar? Y si el pastor no hace nada para que todos vengan mejor, no, pues no le interesa la obra. La gente es así, dirá que está a tu lado, Dile el pastor ya lo sabe. Así es que mejor cierre su boca. Y a veces así estamos. Amén. El hecho que, de que el pueblo dijera, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Significaba, ¿qué provecho tengo yo? Eso es lo que está diciendo el pueblo. ¿Qué provecho tengo yo? ¿Qué beneficio hay para mí con venir cuatro horas, pastor? ahí te va mujercita que no quieres venir que cuando tú quieres ir al evento ya no vas a pagar tanto, ese es un beneficio amén que cuando tú te estés gozando allá en la presencia de Dios digas, valió la pena puse un producto no sé, invertí tres días o cuatro, no lo sé a muchos se les olvidó de dónde lo sacó Dios y andan preguntando en qué, ¿Qué aprovechará para mi vida? En que yo guarde su ley. Eso es lo que significa hoy. ¿Qué provecho tengo pues, al venir? Amén. ¿Cuántos comieron ayer? Levante su mano. Ahora, bájela. ¿Cuántos comieron aquí? ¿Se da cuenta? No colaboraste. Yo no sé las actividades que tenías que hacer. No lo sé. Pero hubieras podido colaborar en algo. No desayunar. Yo no desayuné y me fui bien, bien servido. Mi esposa me dijo nada más vi cómo movías la boca. Pues es para el reino, mi esposa. Es para invertir en el reino. Amén. Entonces, punto número uno: Perdona, hermano. No vivas con rencores y Haz las cosas con amor, gózate con lo que tienes hoy, gózate con lo que tú tienes hoy, amén. Gózate con lo que tienes hoy, Salmos capítulo 4 verso 7, la Biblia nos dice tú diste alegría a mi corazón, más que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, amén. ¿Qué contraste? Que muchas cosas que nos golpean en lo externo, ¿han analizado eso? Hacen que dentro de la vida nuestra, que es diferente a la de la gente, porque somos hijos de Dios, nos generen gozo. ¿Amén? O sea, ¿qué contraste que... Que las problemáticas que vivimos nos generen un gozo interno. Eso es, eso es un contraste. Los que, los que enseñan auto, autosuperación, si ¿sí se dice así, te dicen, no, es que si tú estás viendo que, que todo va bien, síguele y avanza y, y gloria a Dios. O sea, no dicen así, ¿verdad? Pero avanza y tú vas a poder. Y, Pero qué pasa cuando viene una situación. Difícil ¿Qué sucede con esos cursos de superación? ¿Por qué la gente no, no, no, no se levanta? Porque están tocando algo Nada más externo No están llegando al interior David dice tú diste alegría A mi corazón ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de la presencia de Dios? Amén el gozo, diga conmigo, vence y mata el desánimo. Amén. El gozo vence y mata el desánimo. La felicidad es como una cobijita nada más. ¿Sí o no? No lo acaba. Lo cubre temporalmente. Por eso dice, diste alegría. ¿A dónde? ¿Dónde está el corazón? ¿Fuera o dentro? Entonces, desde ahí tiene que emanar todo lo que tú haces, con un corazón agradecido. Tú decides, quieres seguir quejándote, amargándote, ¿por qué tengo que cumplir dos días? Pues, no cumplas, brother. Tu corazón está sucio. Amén. A mí no se me ocurrió, ni a mi esposa. Amén. Muchos aquí o en otro lugar nos han dicho, pues es bien sencillo, no se metan en broncas. Pongan un precio que paguen quien quiera ir. En muchos lugares es así. Aquí no. Aquí, ¿a qué te está invitando Dios? A que sumes, mujer. Tráete los frijoles y yo traigo el, el pico de gallo y comemos aquí. Porque a veces también esa es la bronca, no, mi comida... No, mis hijos. No, mi marido. Si Dios te llama cuentas, tu comida, tu marido, tus hijos, ¿dónde quedan? Dale lo mejor a Dios con gozo, con alegría. Dáselo al Señor. Salmo 100, 1 y 2, voy terminando. Salmo 100, 1 y 2, la Biblia nos dice, "Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra." Pero me me encanta el 2 porque dice, "Servid a Jehová con regocijo, con alegría." Amén, servir a Jehová con alegría ¿Cómo debemos de servir? Con alegría O sea, todo lo que hagas Todo lo que se mueva a tu alrededor Hazlo con ese gozo, con esa alegría dentro de tu corazón hermano Que no se te acabe el gozo Amén a algunos se les acaba en dos horas el gozo se llevan lo que traían y dicen no, no, no, que esto no se me olvide esto lo tengo que cargar no te lleves las broncas que traes Dios dice en su palabra que tú debes de decidir porque Él ha puesto hoy delante de tu vida las cosas que son de bendición y las cosas dice que no lo son escoge pues la vida para que tú vivas escoge la vida para que tú vivas hermano amén ahora voy terminando para que estamos aquí en esta mañana cuando la amargura cuando la, la situación se agudiza sobre un corazón y echa raíces en un corazón eso va minando la vida cristiana la fe no vivas amargamente las cosas de Dios disfrútalas aquí te hemos enseñado que todo es con amor y que todo es voluntario no permitas que la amargura eche raíces en tu corazón eso va minando tu fe pero cuando la comunión está activa cuando la comunión no se apaga, no se, no, se, no se altera, eso te va a permitir confiar en todo momento. Y cuando tú confías en todo momento, tú vas madurando y cuando tú maduras, tú caminas feliz. Tú caminas feliz. Tú caminas de la mano de Dios. Diga día conmigo siempre. siempre va a haber respuesta de Dios cuando hay madurez, cuando hay gozo, cuando hay confianza termino con Filipenses 4.5 cuando Pablo les dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres dice el Señor está cerca Este texto, el texto dice que Dios está cerca Y es con esa alegría que Dios puso sobre tu corazón Que debes vivir para hacer las cosas Es con alegría ¿Qué quiere Dios? ¿Alegría? ¿O ¿Hijos hoscos? Irritables, secos ¿Qué quiere Dios? Amén Ayer compramos un producto Y, y pues el Señor Era muy así ¿Qué le doy? Ni buenos días ni nada No, pues un, un kilo de queso ¿Qué más? No, pues una mayonesa ¿Qué más, qué más? Unos palitos para los Elotes esposa ya se estaba aquí. y yo pues bien tranquilo y mi esposa ocupaba qué más para los no me acuerdo qué ocupaba Pero si quieres ve aquí atrás a la a donde venden los vasos y los echaban no sé qué ocupaba para los celotes ¿Qué nos faltaba hermano aparte de ese producto no sé qué era Le dice sí porque el señor es muy osco Tú debes de tener tranquilidad No te enojes El Señor es así Pero si sí hablaba así fuerte Como que ya rápido Y que sigue ¿no? Aparte vende mucho ¿Cómo te quiere Dios? ¿Con gozo? ¿O siendo un amargado? No te amargues No te, no te, no te limites porque el no colaborar con el avance del reino, pudiéndolo hacer, te va a traer consecuencias a ti. La extensión del reino, Dios la hace con gente que desea. Con los que desean nada más. Aquí dice con los que saben mucho. No nada más entonces es un beneficio que tú colabores que tú te unas que tú con la alegría de corazón participes tú decides ese es el mensaje de hoy tú decides cómo quieres seguir llevando tu vida espiritual amén sírvele con alegría a Dios siempre con alegría gozándote con lo que Dios te ha dado amando y perdonando a las personas amando y perdonando a la gente amando lo que haces y perdonando a las personas eso evidenciará que tu vida es una vida de bendición al ser una vida de bendición, estás evidenciando algo que se llama guardar la palabra. Y al guardar la palabra, tú estás mostrando que tú amas a Dios y que caminas con Él. Esta es la palabra. Agacha tu cabeza, hermano. Quisiera orar por este hermoso tiempo, Jesús. Ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos ahí. Yo bendigo a las familias, Señor, que están aquí, a los niños que están en la clase, a los jóvenes que están aquí escuchando, Señor, a todos y cada uno de los que sirven. Bendigo, Señor, todo lo que tú, Señor, nos permites hacer. Y queremos, Señor, seguir decidiendo darte lo mejor a ti, Señor, darte nuestras vidas, darte nuestros corazones, Señor, amar tu palabra, Señor, seguir caminando contigo, Señor. Queremos Padre Santo guardar tu palabra Y Señor queremos vivir en bendición Señor Haciendo la obra tuya Padre Santo perdón Perdonando y amando lo que hacemos Dios Ayúdanos a tener gozo día con día Señor Y te damos a ti gracias por todo lo que podemos hacer Dios Bendice este tiempo y a las familias que están aquí Señor En el nombre de Jesús te damos muchas gracias Espíritu Santo gracias, gracias te damos Amén y Amén. Dios es bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestro pastor y por la palabra que Dios ha puesto, ¿verdad?, en su corazón para que podamos nosotros ser instruidos. Y vamos a abrir nuestra Biblia para ser despedidos de este primer servicio en el del libro de Isaías capítulo 14, versículo 27, Isaías 14, 27, me dice amén cuando llegue ahí, amén, esa es la bendita palabra de Dios, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quien lo impedirá y su mano extendida quien lo hará retroceder, amén, así que cuando Dios determina hacer algo en nuestras vidas, nadie se lo Bien, y nosotros mismos Porque nosotros no podemos compararnos en nada con Dios ¿sí? Cuando Dios determina Que tú, que yo le sirvamos ¿sí? Así nosotros nos pongamos en resistencia No podemos ir nosotros en contra de los planes de Dios En nada, en nada Amén hermanos Vamos a orar para ser despedidos de este primer servicio Les recordamos que hay talento Consuman talento y vamos a orar, bendito y Dios, gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos que el día de hoy está aquí congregado, Dios. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra y aprender de ti, Señor. Te pido, bendito Dios, que nos lleves, Señor, en paz, que nos lleves con bien hasta nuestros lugares de destino, para aquellos que han de partir y para aquellos que nos hemos de quedar, Señor, te pido, bendito Dios, que podamos estar conviviendo en paz, en amor, en armonía, bendito Dios. Gracias Padre, te damos por tu amor. Bueno, eres con nosotros en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Amén. mis hermanos, Amén. les pedía.